Ay, que no se ven los ojos, estoy con los ojos cerrados, no se ven. bueno, venga, eh... diario de bici, pero bueno, no sé si le voy a llamar de otra manera, eh, salida de bici, jueves 26, San Esteba, ¿vale?, aquí en Cataluña, creo que en el resto de España creo que no se celebra, San Esteba, ¿vale?, y... 26 de diciembre y ya está, eh, salida de 50, pero como es festivo puedo llegar un poco más tarde a casa, lo mismo alargamos un poquito más de 50, ¿vale? Y ya está, eh, repaso, aquí que, que queda bien grabado, que no hay viento ni nada, eh, eh, repaso un poco como me estoy planteando, un poco los entrenamientos que se lo comenté a, a más compañeros, digo, todavía hasta dentro de tres meses no conseguiré estar entrenando el, o sea, cumplir el plan de entreno que tengo un poco previsto, pero yo digo, hasta dentro de tres meses no conseguiré, eh, o dos meses y pico ya, eh, no conseguiré estar adaptado para soportar un poco el plan de entreno este, ¿no? Como dije, digo, esto me asegura eh, podio de veteranos, <risa> no el que estoy haciendo ahora, el que tengo que hacer, ¿eh? Ojo. eh un podio de veteranos, más o menos, ¿vale? Porque ahora normalmente voy quedando en veteranos, mejor quedo el 5, o quedo, yo que sé, el 2, o quedo el 3, o quedo el 15, ¿no?, de veteranos. Eh, entonces, bueno, claro, tengo que competir contra gente de 40 años y tengo 52, voy a hacer en un mes y pocos días hago 52. Entonces, claro, son 12, 12 años más joven está complicado ya. Ya se notan 12 años. 5 años, podría haber 5 años, pero 12 años cuesta competir contra esa gente, ¿vale? Así que... O digo, si el plan de entreno eh, me adapto a él y consigo, digamos, trabajarlo, pues me asegura ir veteranos o un lugar en el cementerio. <ríe> a todos, digo, ¿o un lugar en el cementerio, esperemos que no sea el lugar en el cementerio. Y, y ya está, así que hoy, bueno, 50 más o menos de, de bici, que lo vamos haciendo martes, jueves, y de momento sábado no vamos teniendo hueco, pero la idea es poder meterlo el sábado, por ejemplo, 50 o 60 kilómetros de bici. Unos mil positivos, poquitos positivos, ¿eh? y, y ya está, eh, Todo el lunes, miércoles, viernes hacemos correr y jueves, y, o sea, martes, jueves hacemos bici, pero cuando esto mejore un poco la capacidad mía organizativa eh, y que realmente esté bien organizado en todas las cosas diarias, todo, todo, y consiga encontrar hueco, pues intentaremos por lo menos sábado cumplirlo. Eh, trabajar sábado también, ¿no? Entonces, eh, bueno... Si todo funciona, pues iremos mejor, pero de momento pues nos conformamos con, con esto. Y luego, por ejemplo, que estoy no consiguiendo sacar todavía eh, sesiones dobles, eh, yo ahora estoy sacando eh, una sesión de, de correr y una sesión de bici alternas, un día una cosa, otro día la otra, de unas dos horas y media, dos horas y media, tres horas, algo así, ayer salió un poco más, tres horas diez, brutas, eh, de correr, pero pero aún así me falta otra sesión, me falta otra sesión por la tarde de, eh, de la alternativa a lo que he hecho por la mañana. Es decir, si yo, por ejemplo, por la mañana he, hecho, he corrido, por la tarde yo tengo que hacer bici, ¿vale? ¿Qué he hecho algún día? Pues un poco de rodilla, pero no es lo mismo, porque es muy poquito rato, es muy aburrido y no puedes hacer ni mucho menos el trabajo, digamos, para rato. Sí que lo puedes hacer intenso, pero el problema es que es muy agobiante, entonces tú te puedes poner intenso una hora y algo en bici por la tarde o por la noche, y en cambio una hora y pico intensa con el rodillo, eso es la muerte, ¿no? Muy pesado. Eh, al final no lo haces. Entonces, bueno, eso todavía me estaba faltando, eso. Pero como dije, eh, necesito como tres meses para adaptarme realmente a eso, y el plan va a ser eso. Eh, es sencillo, eh, es, No tiene mucha complicación. Eh, 30 kilómetros lunes de correr, eh, 50-60 de bici martes, eh, miércoles otra vez 30 de correr, de trail, eh, jueves otra vez 50-60 de bici viernes otros 30 de correr ¿vale? y ¿qué queda? las tardes entonces eso es por las mañanas, entonces por las tardes hay que encontrar el hueco para meter una hora y cuarto más o menos de bici, los lunes, los martes los miércoles y los jueves y los viernes alternada con correr ¿eh? o sea yo, ¿corro por la mañana? por la tarde una hora y cuarto de bici, ¿voy con bici por la mañana tres horas? pues por la tarde una hora y cuarto de correr eh, alternando, ¿eh? eso va muy bien, porque va mejor al final, el cuerpo va mucho mejor, eh, porque tú no estás un día sin correr, ¿vale? Yo, por ejemplo, ayer no, no conseguí, tenía de igual, no, no me puse, ¿vale? No me puse, tenía que haber hecho rodillo, para hoy no meternos los 60, a lo mejor, directo, sin haber corrido, hecho bici ayer, y entonces debí, debería haber hecho al menos rodillo, o una hora y cuarto, para ir ideal de bici, pero <ríe> no lo hacemos de momento, no estamos adaptados a a la organización de tener el hueco del tiempo y, y también al cansancio ¿no? entonces bueno, cuando todo esté bien la verdad es que irá bien tendremos el cuerpo bastante entrenado lo que es en capacidad de recuperación que ya me me recuperado rapidísimo, me recupero rapidísimo pero eh, pues estaremos todavía más rápidos ¿no? y bueno, eso yo creo que sí que nos puede dar eh, nos puede dar un, un punto, digamos, de calidad de cara a carrera que como digo, pueda competir ya por estar entre los cinco primeros veteranos Veteranos, no digo de la general, ojo, no tiene nada que ver. Eh, de la general no, de veteranos, de los mayores de unos 40 años, depende de categoría. Depende cómo lo quieran medir en las carreras, ¿vale? Entonces estaremos luchando con los veteranos. Ahora estoy luchando con los másters, con los de 50. Entonces el tema es luchar con los veteranos, que es luchar con una generación más joven. Ahí está, venga, vamos a... Siempre me pregunto, ¿cómo grabará el Zugasti? Yo imagino que graba como estoy grabando yo ahora me imagino ¿eh? creo que graba desde el lado derecho o desde el lado izquierdo yo diría que graba desde el lado derecho a ver, lo lógico es grabar con la mano izquierda porque tienes el freno derecho que es el trasero que es el que hace que no te caigas que no sí, que no gires la rueda adelante. pero yo tengo más práctica en llevar la cámara con la derecha entonces si voy a un sitio muy seguro muy así, no tengo coches y no tengo el nivel ni nada pues grabo con la derecha pero lógico es con la izquierda, pero con la izquierda temblaría más porque no tengo la práctica ¿vale? bueno, acostumbrado el culo que es lo que iba a decir en esta toma acostumbrado el culo la verdad es que lo llevo bien acostumbrado me parece que cuanto más fino quieres estar para correr y para bici y para todo menos carne tienes, al tener menos carne en el culo más duro es todo pero bueno, al final se hace callo al final a base de, de horas de bici pues se va haciendo callo no No, no se hace ningún callo, ¿eh? que nadie piensa que se hace un callo Nada, no se hace ningún callo ¿eh? pero que simplemente te acostumbras a esa, a esa dureza, a ese impacto, digamos, de, del bote, de, la, de, la, de los baches, ¿no? Pero estar sentado, lo bueno, que si alternamos con ir de pie, cambia mucho la cosa, es decir, si solo vamos sentado tipo carretera, eh, voy a parar un momento, porque empieza la subida, no puedo subir, traccionar y con la rueda, con la mano delante solo. Eh, eh, lo bueno, por ejemplo, si tú vas alternando eh, sentado con ir de pie de vez en cuando, el culo no va igual tan cargado. Va mejor, realmente lo llevas mucho mejor. Problemas, por ejemplo, una carrera muy larga y tengas que ir muy, eh, muy reservón, a, vamos a tener que ir más tiempo sentados, ahí tenemos el problema. Pero si es una salida que tú le das cierto ánimo, cierto garbo, que te pones de pie de vez en cuando, en realidad el culo no hay ningún problema. Lo digo para la gente que a lo mejor está ahora empezando y digo, vamos el culo y tal. No, porque si tú, ya digo, vas un poco animado y de vez en cuando apretas un poco en alguna subida y te pones de pie, el culo descansa, ya no vas ahí todo el rato, pa, pa, pa, impacto. Luego, este sillín, bueno, es un prólogo capa Evo, ¿vale? Paz capa Evo. Lo tengo puesto ahí en, en mi enlace, en, el, en, en los vídeos debajo en la descripción, el modelo que es. Eh, este ya venía en la bici, lo venía en la bici porque el anterior dueño le, la equipó a tope, le metió de todo, le metió Richie de carbono delante, eh, Richie de aluminio aquí, en fin, le metió bastante a tope ya todo, ¿no? realizó algunos arreglos, yo ya, ya he hecho alguno, pero más baratito, pero que este hombre ya le metió bastantes cosas buenas, ¿no? Y qué iba a decir, le metió las cromas, las cromas eh, que si no me equivoco, vamos, no vendrían de, de fábrica, unas cromas buenas eh, de Mavic, eh, que bueno, no son de carbono, pero están bastante bien, unos radios de, radios de esos gordos, de menos cantidad de radios, radios bastante guapos. Sistema de radio así un poco, que es diferente un la derecha, a la izquierda, cosas así en teoría buenas, ¿vale? Y, y bueno, ya digo, el sillín es un poco duro porque es un sillín, digamos, más para competir. No es, un sillín, no es un sillín de carbono, lógicamente no es de carbono. Pero es que de carbono, vamos, yo creo que en la mayoría de la gente ni se le ocurre de carbono. Lo puede coger alguien que diga, ah, quiero bajarle peso a la bici. Sí que le puede bajar, pues, ciento y pico gramos. Eh, si cambias de, de normal, digamos, este pesa 240 o 260 o algo así, y si le pones uno de carbono, pues pesa 117 gramos o algo así, pero claro, eh, métete 6 horas de tirada, eh, seis horas con una bici rígida, no doble siquiera, que algo te amortiguaría, el amortiguador de atrás algo te quitaría de impacto, ¿no? Entonces, bueno, conclusión que ya digo, yo no lo cambio. En todo caso, si lo cambiara, cambiaría a más blando, pero no a más duro. Cambiaría a otra versión que hay un pelín más, que pesa un poco más, 20 grados más. Y es un poquito más amortiguada el prólogo igual, ¿vale? Pero de momento, a ver, para, para lo que yo hago va perfecto. La duda es si te va a meter un día a 20 horas, pues claro, para 20 horas ya no. Pero para 3 horas, para 5 horas, 6 horas va perfecto. Perfecto, porque además es muy resbaladizo. Te permite muy bien el, el, el rozar y rápido, darle cañita, darle caña, o sea, te permite jugar muy bien, irte para atrás, resbala, es lo bueno que resbala, entonces te puedes salir por atrás sin tener horquilla, o horquilla no, sin tener tija telescópica, sin tener tija telescópica te permite eh, sacar el culo por detrás en bajadas, que te dices, tengo que echarme para atrás y sacar el culo. Pues yo saco el culo por atrás, ¿vale? ¡Pum! Y me saco y queda el sillín delante justo, ¿vale? Y luego, bum Me vuelvo a colocar delante. Cuesta un poco, pero se hace, ¿eh? Se hace. Si lo llevas bien regulado a altura, que no lo lleves súper alto, pasado, te puedes salir por atrás sin tija telescópica. Te ahorras, pues, ciento y pico grados más que pesada tija telescópica que una, que una normal. Y ya está. ¿Veis? Esta persona, por ejemplo, yo le tengo aprecio a la gente de, de correr... ¿Os acordáis el vídeo que hice... Eh, hace dos días, aquel era un gilipollas que iba con una, bici, con una bici, con una moto que era de cicloturismo y lo que hizo es que cuando pasemos eh, yo iba pues, corriendo y otra gente iba andando y lo que hizo es que aceleró justo cuando pasó aquí, entonces nos dejó todo el humo a todos para tragarnos nosotros todo el humo de él. Como en plan chulada, es decir, paso y tal, y acelero justo después de pasar de, después de nosotros. Sobre todo después de mí, que iba un poco más adelantado la gente. Entonces es como una chuladita, ¿no? Una chuladita, pero a mí da igual que hagan la chulada de derrapar un poco. A mí da igual, ¿no? Eso no tengo problema. El problema es que me comió tu humo. Ese es el problema. En cambio, esta persona ha pasado súper correcta. Me ha saludado. Nada más verme ya iba ahí despacio, me ha visto. vi visto que estaba aquí parado. Ha pasado al lado, el de, el de, el de montaña este, que ha pasado ahora detrás ha pasado de motocross, ha pasado, ha pasado despacio, me ha saludado, y adiós, y es fabuloso, y yo le tengo aprecio a la gente que pasa incluso con los quads, porque los he visto muchas veces, que se me encuentran de frente y el primero hace así, plas, levanta la mano como diciendo a otro de atrás, cuidado que hay un corredor, o hay alguien. Y entonces todos aflojen y pasan con cuidado y no me meten el humo ni me meten una derrapada delante. Porque son profesionales, colega, porque son profesionales, son gente decente. Igual que este ha pasado y el hombre ha pasado despacio, despacio sin meterme humo y sin meterme derrapada ni chulada ni hostias. Porque es lo que hay que hacer. ¿vale? Pero ya digo, encuentras una, un amateur que va con una bici, con una con una moto de, de, de turismo, y, y, y como no es profesional realmente, pues hace esa tontería es la diferencia entre un amateur y un profesional o un, una persona que realmente hace motocross y, y tiene respeto por la gente cuando pasa al lado seguimos no. bueno, llevamos 15, es que lo tengo flojo para que no gaste mucha batería floja la, la retroiluminación, 10 kilómetros casi 9,58 16 por hora ahora vamos 14, bueno, aquí ya empieza a ir una ladrilla un poco mala está un poco mojada, bueno va, está plana, pero bueno eh, tengo unos brownies que mi mujer ha hecho hoy porque le dije haz magdalenas eh, haz bizcocho algo para que porque tengo que poner unas palomillas que con magdalena que voy a comer ayer un árbol a casa y y qué ocurre que se me han gastado y digo bueno pues haz algo y ya ha he hecho unos brownies que están bastante bien que es un bizcocho ahora os enseñaré y bueno para bici para bici para correr son un poco secos que están buenos pero quiero decir que es una comida un poco seca no hidrata y eh, a mi parecer el orejón es superior. Pero sí que es verdad que como te, te pie de vez en cuando si no llevas sándwich. Pues bueno, te pues coges un brownie. Y tampoco además luego lo he seguido. Que ahora ya no puedo. Tío. Voy a cambiar el piñón. No tengo mano para cambiar. voy aquí con... A pulso. Venga, seguimos. Se me bajan. Se me bajan las perneras. Tengo que subirlas a tope. ¿Qué pasa? Defecto que tienen. No tienen no tienen silicona, ¿vale? No sé si hay modelos con silicona o no, yo el que tengo es este. Pero debería tener igual que los manguitos de trail, silicona aquí. Entonces ya no se te bajarían, pero... La derecha me tiende a pasar. Están bien hechas, son exeondres, no están mal. Tienen esto como, como para que dobles bien, que flexes bien. Pero, entonces, tengo que coger, subírmelo entero, subirlas a tope a reventar, aquí, dejarlas súper plegadas y entonces bajarlas. Se soluciona rápido, ¿eh? Pero... En una ruta larga, pues según cómo se te baja una vez. Eh, ya digo, la otra, el otro día no se bajaron, cosa rara. Pero si no, pues se bajan. Quizás subiéndolas de aquí un poco más, tira un poco menos. Pero al final, ¿qué, qué ocurre? Estuve valorando estuve valorando eh, cogerme culo completo. ¿Qué pasa? aquí? solo vi lo que pesaba. Aparte que valen 80 euros, no que esté bien. Aparte que valen 80 euros... Es que el material es demasiado grueso, a mi parecer, penaliza demasiado, penaliza demasiado. No digo que para mucho frío, para carretera sí que realmente a lo mejor sea imprescindible. Pero la conclusión es que la flexión y todo no va igual, al final llevas ahí, es como cuando corres y te metes un sobrepantalón o te metes algo, no es lo mismo. Entonces para ir realmente ligero y rendir, creo que una pernera fina y mucho más... Eh, práctica y, y ya digo que flexa mejor la rodilla y pesa menos al final el cuerpo porque tú coges el mayo del mayotel el, el culo que se completo y eso pesaba como un muerto y dices pero si meto aquí medio kilo extra en la bici ya del culo este que es gordo sabes para que lleve toda la pierna gordito para el claro para que no tenga frío de todas maneras hay que decir que yo que salgo en horarios que no suelen ser demasiado fríos eh, sería demasiado calor o sea yo ahora podría ir sin pernera a pesar es que bueno pues ya me la he puesto hoy pero yo podría ir sin pernera, para ser un poco de fresco pero tampoco demasiado, ¿por qué? porque estamos al mediodía ¿vale? venga, os enseño los brownies que los llevo me queda uno uno ya me lo he comido en dos partes hecho así en una maquinita de molde y es como un bizcocho, ¿vale? Bueno, ya está, no hay mucha historia y los orejones de siempre que me he traído tres, ya me he comido uno y me queda este y otro, me quedan dos Tú, no, tres, me quedan tres. Hostia, pues llevo este viejo. Este se quedó aquí de, del otro día, de, de hace dos días. Vale, pues iba a enseñaros lo que yo de cosas, de herramientas y tal, pero digo, ¿para qué tanto, Jale, ya lo explicaré en cualquier día. O cuando haga directo, a ver cuándo puedo hacer directo ya para febrero, que estará deshabilitado la, la prohibición de hacer directo por aquella historia, eh, y puedo hacer y ya, entonces ahí vos pues, te pones y explicas lo que llevas. ¿Vale? Bueno, pues, ah, lo que decía el otro día, me decía un compañero me dice, oye, que no te he visto casco. No sé si es que te lo quitas para grabar, pero sería como, como... digo, tranquilo. Ya le puse, digo, es que claro, llevo la cámara arriba. Aquí llevo la Sony. No sé si se ve. Eso es el enganche de la Sony. No es de GoPro, es de Sony. ¿Por qué? Porque GoPro tiene un enganche tan malo que no tiene asas. No tiene unas asas, como unos unas ranuritas en las que tú puedes enganchar una, una, como una especie de, de brida especial elástica con velcro que hay para coger el, esto al casco. Y entonces tú, aparte de poner la goma, digamos, la, la pega, la pegatina que trae, eh, le pones, eh, como hay hueco, no coge la pegatina no coge, porque ahora ya todos los cascos llevan muchos huecos de ventilación. No es como antes, que de plano, pum, y lo cojo No, no, esto era un casco de moto. Entonces tienes que meterle el velcro ese, bien cogido, y ya no se mueve. Y la GoPro no trae eso. El soporte solo trae pegatina. Y pegatina en un casco de este tipo es imposible. Es imposible porque no hay hueco plano donde enganchar la pegatina de GoPro pa para que se enganche. Entonces, tengo que usar Sony. Aparte que Sony graba mejor el sonido. La imagen peor pero el sonido mejor. Pero que esa es la razón de que el otro día no vierais casco y decís, hostia, ¿qué vas sin casco? No, es que hacía así, me sacaba esto, me lo sacaba y grababa así. Lógicamente, a mí no se me ocurre ni loco, ni loco ir sin casco en bici y menos por una ruta un poco larga o que pase con con coches y tal. Seguimos. No. Aprovecho que, que no hay coches ahora, alguno ha venido de frente, pero que está cerrado el, el camino este, la carretera esta que va a San Miguel Faiz, está cerrada, está cortada, está cortada porque estaba haciendo el mantenimiento. Estaba bestial. El otro día, digo, leones, qué hombres trabajando, tíos, de verdad, eh. Eso en plan militar, eh. Descolgados por ahí por los peñascos, metiendo varillas rea de estas, curvadas con el percutor ese con el cacharro grande hay todo un congelador, pero descolgado dos o tres a la vez, para luego meter las redes para protegernos a nosotros a luego la gente que va por aquí, o andando, o corriendo o... o con el coche De luego los desprendimientos, pero tío eso es un trabajo de hombres tío, ahí te <ríe> lo digo, gracias gracias porque, a ver si luego puedo pararme un poco en el borde y decirle dónde estaban descolgados no exista todavía trabajando, supongo que hoy no. Es festivo. Pero. Trabajo peligroso, trabajo duro. De los genuinos, genuinos, ¿eh? Bueno, pues ya está. ¿eh? Allí abajo, San Miguel. Yo digo, estaban allí en la zona preparando eso. Eh, quitando. Poniendo la, la típica red esa gigante que, que tapa toda la montaña. Para que no haya desprendimientos, pues eso. Pues venga Dejamos la cámara, que hay que ir a dos manos. Estamos aquí aparcada voy a enseñaros dónde están poniendo la malla increíble mira mirar toda la malla que han puesto aquí ah mira todavía tienen a medio hacer ¿eh? parece no sé si han cortado ahí o no pero mira, entonces meten unas varillas de rea bestiales de gordas y se si aprecia aquí pero tengo además bambas malas y no me puedo arrimar ves varilla rea de esto es del 20 o algo así 18 del 20 ¿eh? Eh, para colgar, y entonces estaban des, descolgados con, con, no sé, bueno no me fijé porque desde lejos pero estaban descolgados aquí enfrente ¿eh? ahí todavía les queda la, lo del agua o lo que sea, la botella el paquete aquel cuadrado del agua, ¿ves? aquí estaba todo esto, fijaros todavía lo tienen a medio terminar ¿eh? es el cable de la malla aquí, todo para todo este peñasco para proteger la caída bestial, ¿eh? Aquí ¿eh? no nos ha acercado más, puesto precipicio total. ¿Eh? lo está colocando y estaban descolgados aquí que yo no lo veía. Yo veía aquí al tío arriba y el, el generador aquí del compresor para supongo para meter el aire para los percutores y tal. Y, y estaban descolgados allí. Y esto es San Miguel, esa caseta ahí. Y allí es normalmente la bajada de las piedras es por ahí. Pues sería la bajada de las piedras. Allí se ve algún tío. No lo veréis ahora. Muy pequeño eso y ya está, allí está la fábrica de luz allí está lo que es Ries del Fai ya está, se sube por las piedras ¿eh? y ahí vas a para allí la fuentecita está allí en ese giro allí allí está la fuentecita donde siempre eh, rehabituyamos el, el agua siempre, ¿vale? así que venga vamos a ir que no se me haga largo el camino que no se me haga muy... no pierda mucho tiempo voy a aprovechar para coger, comer un poquito más, de algún medio orejón un poco del medio brownie o algo así y ya está, llevamos ya casi dos horas ¿eh? por la tontería, casi dos horas 24 kilómetros más o menos bueno chicos, son las, las 2 menos 3 minutos, son 17 voy a adelantar 10 minutos las 2 menos 3 minutos tengo que estar santoría de Ronsana a las 4 me queda, desde las 2 tengo 2 horas para volver los 25 kilómetros 26 Hacer 25-26 kilómetros de vuelta En dos horas Llegar Ducharme o aunque sea Lavarme por encima No me va a dar tiempo ni de ducharme eh, Comer Y salir escopeteado con el coche Para estar a las cuadras anteriores O sea, o sea que ¿Qué significa eso? Que anotamos la vuelta Ahora ya llevamos 25 y pico No sabe 50 Me hubiera gustado sacar 60 y pico Al final es todo cuestión de tiempo es cuestión de ir haciendo, mira, 7,8% de inclinación lleva esto de inclinación dependiente es muy buen entreno tal y bien, da nada, dejarle 10-15 minutos más ya no sale los 60, pero vamos a justos sí, venga, nos despedimos aquí un abrazo, un beso <ríe> para chicas para el hombre, un abrazo y ya está no doy la vuelta y escopeteado ya no grabo más cerramos vídeo, decirme si podéis si queréis en los comentarios decirme si preferís este tipo de vídeo que no, no grabo en el casco que largo sale igual al final casi, pero bueno que me paro y comento, comento un poquito así subió o preferís el vídeo de la del otro día, diario 24 de diciembre de bici que eh, que era más, subió en el casco o sea, la, la cámara en el casco y grabando normal y yo ir hablando conforme voy este vídeo este tipo de vídeo de hoy me entretiene más porque no, no es como el casco que puedes seguir haciendo y puedes darle más caña por llevar las dos manos cogidas en la bici no este me entretiene un poquito más el de hoy pero bueno también me pareado te paras, vas para aquí vas para allá vale venga nos damos la vuelta aquí aquí hay rutas muy chulas aquí vimos no me acuerdo si era esta hay varias que coges hacia Pulgación y están súper bien de montaña y esas algún día con tiempo hay que venirse y hacerla, ir a Pulgación y la ahí, nos pueden salir 90 kilómetros cositas ya decentes, vale Venga. Hasta la próxima, un abrazo.